Hola, buscadores. La frase de hoy es, el miedo es un impedimento para que surja el amor. De hecho, el miedo es contrario totalmente al amor, o el amor contrario al miedo. Fijaos que, supongo que en algún momento habéis estado enamorados, o enamoradas, <risa> y cuando hay amor, cuando estás enamorado, no hay miedo. Realmente no existe el miedo. Si eres una persona muy miedosa, por diferentes razones culturales y aprendidas casi siempre, pues uh, es posible que mantengas miedo aunque estés enamorado. Pero no estarás realmente la sensación de miedo mientras estás realmente profundamente enamorado. No existe. Existe en alguna otra cosa, pero en lo que refiere a, a la pareja, al amor, a la vida, etc., en general no. Porque precisamente el amor es la apertura del chakra cardíaco, y esa energía del cardíaco es lo que te conecta directamente con tu alma. El alma, nuestra alma, la energía superior, el yo superior que todos tenemos, no conoce el miedo. Es puro amor. Entonces, precisamente cuando trabajas el chakra cardíaco, el chakra aceptación, pues la, el miedo desaparece. Porque no, no, no hay cabida donde hay miedo. Perdón, donde hay amor, no hay cabida. El miedo es algo, eh, digamos, complicado, porque no es algo innato, no es algo que tengamos dentro. Nosotros, en nuestra esencia, eh, no existe el miedo, ya os digo. Entonces, nuestra esencia es la, el alma. Y entonces, lo que tiene es amor, puro amor. El miedo es algo aprendido. Y eso es bueno recordarlo, eh, porque... Cuanto más conectas con tu alma, cuanto más estás en el camino espiritual, de verdad, de corazón, menos miedo existe. Van desapareciendo todos los miedos si entras en el, sí, en el camino espiritual. Puedes decirlo como quieras, ¿no? La espiritualidad, un camino espiritual, la espiritualidad te enseña a amar, te enseña a no tener miedo ni odio. Otro contrario del amor, el odio, ¿verdad? Esta sería, este sería el fruto del camino espiritual. Cualquier camino, cualquier camino es espiritual, si el fruto de ese camino, el resultado de ese camino es amor. Y no me refiero a amor a una persona, ¿vale? Evidentemente. Es el desarrollo del chakra cardíaco y la desaparición paulatina del miedo. Quien está realmente en un camino espiritual va desapareciéndole todo el miedo. Empezando porque en todos los caminos espirituales verdaderos, profundos, la, el esoterismo, etcétera, la sabiduría perenne, en todos estos sistemas lo primero que aprendes es que somos seres espirituales que no mueren nunca. No hay la muerte, no existe. Y al principio es una teoría, evidentemente, pero llega un momento en que se va integrando y es como si lo comprendieras de una manera interna. Desaparece el miedo a la muerte, que es el principal eh, joroba a la mayor parte de las personas. Es el que nos provoca muchos problemas, este. Y el segundo es el miedo a la falta de abundancia, falta de recursos, digamos. Cuando estás en el camino espiritual sabes que vas a tener todo lo que tú necesitas para tu evolución. Y al principio es eso, una teoría. Pero llega un momento en que se convierte en una realidad vivida, experimentada. Y a partir de entonces también desaparece ese miedo. A partir de que desaparecen estos dos miedos ya prácticamente no te queda ninguno. O será muy puntual que aparecerá en algún momento en la vida, porque puede ocurrir, pero mmm, aparece y desaparece. Y al contrario, vas llenándote de amor. Amor a la vida, amor al universo, amor a la naturaleza, amor a las personas, amor de toda clase, a tu pareja también, está claro. Todo tipo de amor. A la vez estás más lleno. O sea que, bueno, mmm, dale vueltas. <ríe> dale vueltas a esto para darte cuenta de que te conviene enviar tu energía al amor. En lugar de enviar tu energía al miedo. Voy a mezclar una frase con esto. Para que entendáis a qué me refiero y lo importante que es, hay una frase dentro del mundo espiritual que es básica, que dice, la energía sigue al pensamiento. Ya me la habréis oído más de una vez. Bien, es cierto, en lo que tú pienses te convertirás. La energía va directamente hacia donde tú estás pensando. Si tú piensas en miedo, dejas que en tu mente des vueltas al miedo, lo que vas a conseguir es que cada vez haya más miedo y más resultados negativos debido a ese miedo. Pues tú mismo. En cambio, si tú potencias el pensar en el amor, no en el sentido de ser un idiota, ¡ay, es que todo está muy bien! No, hombre, no. Hay cosas que no están bien, eso está claro, ¿no? Pero sí si que tú decides pensar en el amor, cada vez hay más energía positiva ahí. Con lo cual, en tu vida hay más amor y más resultados positivos. Podemos escoger. Aunque nos hayan enseñado en que piensa mal y acertarás, con eso lo que han conseguido es que realmente nos vayan mal las cosas. Tú mismo. Bien, si hay dudas o comentarios, pues para eso están los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.